Presidente, senadores y senadoras. Ángela Cebes, Iberdrola. Xavier Añoveros, Gas Natural. Luis Carlos Cruiser, Repsol. Ana Cuevas, Red Eléctrica. José Folgado, Red Eléctrica. Cristina Garmendia, Gas Natural. Ignacio Grangel, Red Eléctrica. Antonio Hernández Mancha, Enagás. Santiago Lanzuela, Red Eléctrica. David Madí, Endesa. Joan Mayó, Endesa. Manuel Marín, Iberdrola. Braulio Medel, Iberdrola. Marcelino Oreja, Enagas. Heriber Padrol, Gas Natural. Ana Palacio, Enagas. Ramón Pérez. No, yo voy a continuar, ya pueden ustedes hacer bromitas. Ana Palacio, Enagas. Ramón Pérez, Enagas. Miquel Roca, Endesa. Francisco Ruiz, Red Eléctrica. Paloma Sendín, Red Eléctrica, Gonzalo Solana en Agás, Isabel Tocina, Tocino en Agás, Luis Valero Artola en Agás, José María Aznar y Felipe González en Dese y Gas Natural. Un régimen donde el que vale acaba en el Consejo de Administración y quien no vale acaba en el Grupo Mixto. Quizás esta lista quizás esta lista vaya a explicar el voto que va a aparecer dentro de poco en estas pantallas. Quizás esta lista explique también por qué es un tabú en este país hacer una auditoría sobre el sector energético que incluya la conformación del precio de la energía, porque no sabemos cómo, cómo, se, cómo se llega a este precio. La senadora Fresenet en las enmiendas también han explicado la moción, han puesto cifras. Yo les invito a ver un vídeo, es cortito, dura cinco minutos, está en catalán, pero, pero está subtitulado, un vídeo que pone un poco rostro, que pone edad, que pone nombre a, a las víctimas de la pobreza energética. Es fácil encontrar en YouTube porque ponen bomberos, pobreza energética y lo encontrarás. Es un vídeo que, que hicieron lo, los bomberos para, para la PA en Cataluña cuando se llevó la ILP catalana de, para, contra la pobreza energética al Parlamento de Cataluña, ley que está parcialmente recurrida, porque ustedes, el gobierno del Partido Popular lo llevó al Tribunal Constitucional, pobre constitución, muy pobre constitución, cuando sirve para cortarle la luz a la gente y cuando sirve para echar a gente de la casa. No fue para eso para lo que se redactó la constitución, quizás era para proteger la vivienda, no para echar a la gente de su casa. Una pena que esté recurrida. A mí me gustaría invitarles, porque en el vídeo salen bomberos, que son lo, pues, los primeros profesionales, la gente que llega... Cuando hay, cuando hay una, una emergencia provocada por la, por la pobreza energética. Estos profesionales en el vídeo se lamentan de que no exista una estadística oficial de, de cuántos accidentes, de cuántas muertes, de, de lo que está provocando la pobreza energética. Sin embargo, ellos lo estiman en un 70% de los accidentes, de los incendios domésticos, ellos ven que tienen causa, causa en la pobreza energética. Y van narrando estos testimonios, es que les invito a verlo, de verdad. Porque pone, pone rostro algo que a veces hablamos en esta Cámara y, y son, solo, son solo cifras. Bueno, pues explican cómo incendios provocados por velas, y en el informe acaba, ellos explican, bueno, pues que, que han llegado y un incendio provocado por velas. Dice, es que no usen ustedes en casa velas. Bueno, pero es que esta gente no tenía luz en casa. Explican cómo se queman periódicos para calentarse, incluso explican el caso en el que se encontraron pues, a un anciano que había quemado, había quemado unas alpargatas de cáñamo para. para para calentarse. En Cataluña recordamos el, el caso de, del Vendrell en, en la provincia de Tarragona, donde fallecieron cuatro hermanos de tres, cinco, ocho y 12 años. El más reciente en el barrio del Besós en Barcelona, donde donde dos hermanos también también fallecieron por mala conexión eléctrica. No podían pagar en una casa ocupada de gente que no no tenía dónde vivir. Habían ocupado la casa y como no podían dar de alta la luz, porque tampoco tenían dinero, hicieron un empalme eléctrico y, y hubo un incendio. Son, son nombres y son, son rostros que ponen, que ponen cara a la, a la pobreza energética. Yo creo que nuestras instituciones deberían ponerse un reto, que es, en este invierno que se aproxima, nadie, nadie, ningún hogar, ningún hogar sin luz. Un reto que, más allá de competencias institucionales, más allá, más allá de, de, de peleas parlamentarias. Es así de claro. Este invierno nadie es sin luz y es un reto que suponen las, las instituciones y lo cumplen o lo tendrá que hacer la gente con la fraternidad popular, que muchas veces ha, ha, ha, hecho, ha hecho gala en este pueblo, donde, donde mayores han llegado a pagar las con su pensión a hijos, donde, donde la única política social no puede ser que el empleo de mayo a agosto, porque de septiembre a abril hay que vivir. Entonces, el reto que nuestro grupo propone es que este invierno ningún hogar ningún hogar sin luz. No hay, no hay nada más que, que proponer en estas instituciones, la verdad. Vaya terminando, señoría. Gracias. Gracias, Guardingo.